Buenos días de XN. Amigos, estamos listos en Acapulco para recibirlos y en Semana Santa, pues esperamos que nos visiten para que gocen de las playas de este bello puerto de Acapulco. Por eso, hoy la noticia en verso se titula Contraviento y Marea. Acapulco casi listo para la Semana Santa. Se remozan playas, sombrillas y mobiliario. Nueva estrategia de seguridad en marcha darán. Bienvenida a la posible avalancha de turistas por cambio a su tiempo rutinario. Hoy, Acapulco a tres horas es destinatario, sobre todo por la autopista del sol, de millones que tienen este balneario, el más cercano lugar extraordinario donde suelen broncearse bajo el sol. Es casi garantía una envidiable afluencia, a pesar de la inseguridad que nos rodea, Acapulco no deja de estar en preferencia, al menos el turismo nacional tiene presencia y con ellos iremos contra el viento y la marea. Muchas gracias y espero que nos veamos pronto.